Hola, yo soy Lila Tochi. El día de hoy comenzaré un especial de Navidad donde te enseño cómo forrar cajas, hacer moños y ya. Para que esta Navidad ahorres un poquito y lo hagas tú mismo. Es fácil, rápido y muy sencillo. Así que, ¡vamos para allá! Primero colocaremos la caja sobre el papel, boca abajo, para trabajar sobre la parte inferior de la caja. Y colocaremos una pequeña cinta. Justamente aquí nos debería de quedar el otro extremo del papel. Para medir le hacemos una pequeña marca. Y doblamos. Vamos a estirar muy bien nuestro papel y le vamos a poner cintita. Ahora en los laterales vamos a doblar el papel hacia la parte interior. Cuidando que las esquinas queden muy bien marcaditas y bien estiradito el papel. Y le ponemos una cintita y del otro lado igual que nos quede bien estiradito. Y una cintita para que no se nos mueva. Ahora aquí, con cuidado, sin jalonear mucho el papel para que no se nos rompa, insertamos esta parte aquí este va abajo de este doblez con cuidado y vamos a marcar poquito aquí el papel nos está quedando muy al borde así que vamos a recortarlo un poquito que nos quede un poquito más largo que la mitad para que al momento de bajar la pestaña de arriba se nos cubra bien y le ponemos otra cintita Aquí hay que marcar poquito, pero no mucho, por si nos equivocamos. Y hay que fijarse que quede bien estiradito. Esta parte está un poquito floja, así que le voy a poner otra cintita. Y ahora a mí me gusta darle un doblecito aquí para que no quede tan largo. Le voy a poner una cintita, no ocupa más. Hay que repetir los pasos del otro lado y ya tienes tu cajita forrada. Mira, qué rápido y sencillo. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero con una playerita. Hay que doblar la playerita de manera cuadrada rectangular. Pondremos primero la playerita sobre el papel. Fijándonos bien qué sentido queda mejor para envolverla. Aquí uniremos los dos bordes y directamente sobre el papel vamos a poner una cintita. Aquí justo antes de que termine la playera le vamos a poner una cintita para que no se nos abra el papel. Después haremos una especie de triángulo de esta manera. Lo más derechito posible. No importa que no quede perfecto. Si tienes este sobrante de papel aquí lo doblamos hacia adentro para ocultarlo. Doblamos de nuevo el triángulo. Y nada más le ponemos una cintita. Haremos lo mismo en el otro lado. Y ya quedó. Qué fácil, qué rápido y qué bonito. Ya está. Cualquier duda en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, comparte y nos vemos estrellita.